amigos, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las teleconferencias que es tan coyuntural ahora que estamos en cuarentena. Entonces tenemos la crema y nata nuevamente de acá del mundo tecnológico y nos van a contar qué usan en estos días para comunicarse y para tener sus reuniones. Entonces empecemos con Mario. Mario, cuéntenos un poco usted dónde trabaja y qué usa. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Expo Mobile. Nosotros organizamos un evento que se hace anual. Lastimosamente ahorita por todo el tema tuvimos que suspenderlo, pero también manejamos otras líneas dentro de la empresa y estamos implementando Zoom. Es la herramienta que estamos utilizando. Eh, pasamos de Skype a Zoom y es una herramienta muy buena, muy completa, permite, digamos que compartir pantalla al mismo tiempo, hacer anotaciones en vivo. Eh, la, digamos que la versión gratuita puede funcionarle a muchas personas, permite reuniones de 40 minutos, que creo que es, digamos, el tiempo preciso para una reunión, cuando, es, digamos, son más de dos personas. Cuando son dos personas, eh, hay reunión ilimitada, pero sí es un servicio que exige un ancho de banda bastante fuerte y un equipo con buenas prestaciones, porque en un momento cuando se integran ya varias personas y se comparte pantalla, exige, exige bastante, entonces... Es un buen servicio. De hecho, ahorita eh, se está promocionando mucho, pero hay que tener en cuenta que es un servicio bastante exigente. Una pregunta, ¿por qué cambiaron de Skype a Zoom? ¿Cuál fue la ventaja competitiva? Eh, quisimos probar en el tema del tema de lo, de, los, de lo que sería la función de pizarrón, de poder hacer anotaciones. De pronto, en las reuniones que teníamos, vivimos en diferentes ciudades y a veces se hacía como más fácil en eh, los ajustes que estábamos haciendo según, digamos, eh, la temática de la reunión, y se hacía fácil tomar anotaciones, hacer capturas, ir compartiendo las pantallas, era como un poco más interactivo que, que lo que tenemos aquí en Skype Entonces, quisimos probarla, pero sí nos hemos dado cuenta que es muy exigente. Ok. Bueno, ya hablemos con todo un emprendedor como Enrique Cuartas. Cuéntenos qué hace y qué usa. Bueno, pues, eh, yo soy Enrique Cuartas, y soy creador de contenido eh, Nube Eléctrica, y tengo una empresa también de cafés, especiales Y últimamente he estado eh, cacharrándole mucho a Microsoft Teams y me gusta bastante, aunque es un poco, no es tan intuitivo, pero las, las, digamos que las reuniones que he tenido a través de Teams han sido muy buenas, no se cae, no es tan pesado la verdad, pero sí hay que cacharrarle porque no, no es tan intuitivo como los otros programas, pero deja compartir archivos y, se, y quedan todos como en un mismo lado, Deja chatear y también queda en un mismo lado. Es decir, es, ese me gusta bastante. ¿Y tiene un costo asociado? Eh, pues, eh, hay una versión gratuita, pero funciona mucho mejor cuando se tiene Office 365. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué usa Ernesto? Cuéntenos qué está haciendo y qué usa. Bueno, nosotros en Computer World llevamos 30 años con que trabajo entonces... Por lo general, nos vamos por las, por las herramientas gratuitas para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Manejamos Skype, Skype for Business y WhatsApp. Ya que son los que más difusión tienen y lo que más acceso tiene la gente. Ok. ¿Y cómo les ha ido? ¿Problemas que hayan encontrado y demás? Problemas, eh, por un lado, WhatsApp, la privacidad de la que todo el mundo habla que no es un sistema muy seguro, como se ha comentado en muchas ocasiones, aunque pues, tampoco es para desarrollar protocolos punta a punto, ni para manejar negocios directamente, sino solamente para manejar charlas y conversaciones públicas. Y el Skype, pues nos da las, la generalidad que es necesaria, ya que muchos clientes no tienen acceso a otras herramientas o tienen diversas herramientas a las cuales nosotros no tenemos acceso. Y para lo que nos tocaría pagar cinco o seis licencias diferentes. Entonces, por eso utilizamos las, las versiones más populares. Ok, ok. Bueno, ¿y qué usa Diego? Cuéntanos qué haces y qué usas. Hola, soy Diego Cambiaso. Bueno, soy editor de Pixelco. Y bueno, estoy estudiando en la universidad y usamos Skype empresarial, me ha parecido muy bueno. Eh, sobre todo hay veces cuando hay problemas de conexión, tiene muchas opciones para volverse a conectar. Por ejemplo, siempre comparten un número telefónico. El otro día estaba argumentando un, un trabajo y algo pasó con el audio del computador y me volví a conectar, pero llamando por teléfono, así que me parece que es como una buena opción, aunque no es muy intuitivo. Esta semana usé por primera vez, con el tema este de que llevo una semana trabajando desde la casa, eh, usé Hangouts, y me falta probar que no, no he tenido oportunidad de usarlo. En el, en el correo de, del medio utilizo eh, G Suite, la, la suite de Google. Me falta es decir con Hangouts, pues me fue muy bien, no tenía experiencia, eh, pero me pareció muy bueno. No me pareció tan intuitivo, pero desde el momento que uno crea la, la cita en Google Calendar, le llega a todos el email eh, y es una opción gratis. Pero creo, espero, tengo más expectativas en, en probar en estos días el, el Hangout Meet. Bueno, y ahora nos vamos con vicepresidente corporativo a nivel, mejor dicho, casi mundial. Ahí tenemos a Andrés. Andrés, cuéntanos qué haces y qué usas. Ah, yo trabajo en Wonderman Thompson, es una gran agencia de publicidad, donde trabajamos cerca de 300 personas, entonces para comunicación interna, como decían ahorita, nos ha funcionado muy bien Microsoft Teams, porque tenemos la licencia de 365, y una de las cosas que me gusta es que definitivamente está muy bien pensado para el mundo empresarial, porque si alguien escribe todo el inmediatamente se genera una notificación y un registro también en el correo electrónico. Entonces, es casi como si eh, te permitiera comunicarte y a la vez te permitiera crear una minuta automática de lo que acabas de hablar. Entonces, eh, desde el punto de vista corporativo nos ha funcionado muy bien. Y con algunos de mis clientes he, mane he manejado Zoom, que me parece que Zoom tiene una ventaja y es, permite un modelo de comunicación muy natural, ¿no? O sea, todo, de verdad uno se siente como hablando con las personas en una mesa, no es tan bueno para llevar registros, pero sí permite una comunicación muy fluida y muy natural. Aunque algunas veces sí es, sobre todo cuando la gente, como Zoom intenta darte el máximo de resolución posible de las cámaras web, entonces, hay veces si sí es un poco demandante en términos de ancho de banda, pero dicho sea eso, digamos que me parece que las dos herramientas se complementan muy bien. Si tienes una reunión que es estrictamente formal, en la que necesitas que quede registro y que todo quede muy claro, Microsoft Teams sin ninguna duda. Si ya necesitas es discutir ideas y simplemente sentarte a hablar y compartir ideas como en un ambiente un poco más creativo, un poco más libre, Zoom funciona perfecto. Bueno, y, y nadie usa Slack, porque nosotros en la compañía usamos Slack y nos ha ido bastante bien. La versión gratuita, la versión paga es, es chévere, pero es costosa porque cuesta casi 7 dólares por persona, pero tiene cosas muy interesantes a, a nivel de documentación en donde se puede tener un seguimiento a todas las conversaciones, a todos los chats y demás, y tiene, como le gusta a Andrés, muchos bots, inclusive cuando uno es un jefe tipo... Vicepresidente así tan alto como Andrés, tiene el bot que responde solo. Y no hay que ponerle atención a, a, a los empleados ni nada. Entonces, pues, ese tipo de. Ah, cosas no, pero hay... Yo sí le pongo atención a los empleados. Es que es no, pues, por, por eso entonces, digo. El toque bueno, humano sigue siendo válido, ¿no? He aprendido de Andrés. Y e, inclusive los bots también me dicen cuando ciertas palabras claves se han activado y demás. Es que Andrés tiene muchos consejos para compartir. Lástima que la conferencia no pudiera ser más larga. Pero entonces nadie más usa Slack. Ya pasó cómo? de moda. Ya pasó de moda, ok. <risa> bueno, bueno, me, me parecen muy válidas las opciones. Eh, hay más, existe Blue Jeans y existen algunas otras. Eh, y creo que, pues, todo depende del caso de uso que cada uno bueno, tenga. Blue, Blue Jeans tiene la grandísima ventaja de que el uh, se integra muy bien con Chrome, por ejemplo. Tiene esa gran ventaja de que es muy universal en ese sentido. Ahora, no me parece tan eficiente cuando el grupo es relativamente grande, pero es muy útil, es muy útil, y la integración con Chrome es perfecta, funciona ah, bueno. muy bien en ese sentido. Algo que también hay que contarle a la audiencia es que en estas épocas de coronavirus, muchas compañías están dando licencias gratuitas temporales para que la gente lo pruebe, y seguramente después de que pasemos la emergencia, pues mire a ver si lo compra, lo cual eh, pues es una gran oportunidad para el teletrabajo. ¿Algo más que ustedes estén haciendo? Yo sé que Mario no está en cuarentena porque está en otra ciudad, pero los que están en Bogotá, ¿algo más que ustedes le recomienden a la audiencia? En términos de... Pues de teletrabajo, además ¿Te de un buen café. Uy, uh, bueno, un buen café, acá ya nos dijeron que alguien tiene una empresa de cafés especiales y seguramente la bolsa llegará a la casa de todos nosotros próximamente. <risa> Pero dicho sea eso, o sea, yo creo que el, el principal consejo es que incluso si están en la casa establezcan una rutina, ¿no? O sea, horarios definidos, momentos definidos y cosas así por el estilo. Yo creo que eso es importante. Incluso que se vistan, no necesariamente como para ir a la oficina, pero que mantengan ese nivel sí. de rutina, ¿no? Diego, ¿qué decir? Sí, no, iba, iba a decir justo eso, que para mí es importante vestirme, no vestirme súper bien, pero sí notar que como diferenciar el momento que estoy trabajando, así como también tengo un computador de escritorio y eso también, como yo cuando me siento en ese computador me siento que estoy trabajando, Si sí, no importa si a las dos horas me canso y cojo el portátil y me voy a la sala, antiguamente me iba a un café, pero sí, hay, hay cosas como que marcan y que lo ayudan a uno a, a concentrarse y a decir, bueno, sí, estoy verdaderamente trabajando. De acuerdo. Uh -huh. Y los que y tienen y familia... Y destinar también un espacio. Yo también. recomiendo eso, el espacio y el uso de herramientas colaborativas como Google y todas estas cosas nuevas que le ayuden a las personas a trabajar en equipo. De acuerdo. Ahora, otra cosa es los que tienen familia, traten de ponerse horarios para que pues no vaya a interferir con la vida plena que, que suelen tener la mayoría de personas. ¿Sí? Y también eh, pues a los, a los empleados, hay que explicarles que esto no son vacaciones, ¿no? Porque en empresas muy grandes sí, esto mismo no ya se ha dado. Uh -huh. A los colaboradores, uno les explica que todos estamos trabajando. Muy bien, Andrés, estás mejorando tu postura. Nada de Minions, nada de colaboradores. A, la, a, los miembros, a los miembros del equipo, Felipe. Exacto, muy bien. Bueno, y, y último consejo, este no es un periodo para irse de vacaciones, o sea, porque ya nos hemos dado cuenta que la gente que salió de Bogotá y que planeaba regresar el lunes, Va a estar cerrado y seguramente se van a encontrar con grandes sorpresas a nivel de, del trabajo y cómo van a ser precisamente para responder. Entonces, tengan eso muy en cuenta y hagan compromisos, hagan tengan su calendario al día y tenganlo pues básicamente como si estuvieran en la oficina. O sea, no pierdan esa rutina porque si no... Cumplimiento es todo de metas. Exactamente, uh -huh. exactamente. Para uh -huh. vender no se necesita ir eh, físicamente. Este es un momento precisamente para toda la transformación digital. No sé si tengan alguna otra cosa que decir o que agregar. Yo tengo una pregunta. ¿Estaba muy congestionada ayer la vía Guatavita, Felipe? ¿O cómo le fue en la salida? <risa> en Mesa de Yeguas no hay problema, la verdad. O sea, hay, hay muchos accesos, pero pero no. ¿El ¿Helicóptero llega sin ningún Problema? Sí. No, Andrés, si ¿sí ven? ¿Sí ven la cultura corporativa que Andrés... Diez, en esa diego, iba a decir algo, diego iba a decir algo, Diego iba a decir algo. No, no, yo creo que esta semana trabajé más, hacía rato que no trabajaba tanto y hablé con varias personas y todos me decían lo mismo, que mínimo habían estado trabajando hasta 12 horas, no sé, creo que me fue muy productiva la semana, a pesar de que estamos pasando por un momento no muy bonito. Bueno, yo tengo un último consejo, dada la coyuntura, y es... Lávense bien las manos y no se las pasen por la cara. ¿Listo? Uh -huh. Yo tengo y, una, y el, y el, una el frase para cerrar... Que... Total, el teléfono. ¿Qué iba a decir? Ernesto, sí, yo que una frase algo... para cerrar que... El teléfono. Sí. Una frase para, para cerrar que estoy pensando que es porque te quiero, me cuido. 100%. Oh, bueno, muchas, buenísima, buenísima, buenísima frase. <ríe> sí, Muy bien. Bien.